Entre ellos la gente del Polo Obrero que está adelante con una marcha nacional. Vamos a hablar con la persona referente aquí en Tucumán del Polo Obrero, que es Gabriela Gramajo, quien ya está con nosotros en línea. Gracias, Gabriela, por atendernos. Carlos, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. La verdad que no sé cómo le diría cómo están, pero mm. estamos. Pero bueno, acá con esta situación realmente penosa, eh, salir a la calle y... Y volver con los compañeros contra sí. este gobierno realmente bochornoso, ajustador, hambriador, que sostiene a los compañeros con amenazas de darle, que le dieron de baja a 160 mil compañeros que hoy no tienen un plazo de comida, que no tienen de dónde ni cómo vivir, porque teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que nunca ha generado un puesto de trabajo. Sí. Gabriela, ¿Ya le, dieron, de ¿ya, ¿ya le dieron de baja o la información que yo tengo es que cobraron solo el 50%? Cobraron el 50% en sí. el peor momento en el mes de enero, donde no tienen ¿De cuánto dinero no estamos hablando, Gabriela? ¿Cuánto sí. dinero estamos hablando? Estaba hablando de casi mil pesos, claro es lo que cobraron los compañeros. Mm. Los no, no sé. los, muchos compañeros, muchos compañeros han validado su dato, han hecho la actualización. ¿Y qué pasó? Están que hubo un error, de piqueo, un error de no un error de ellos, que bueno, que... Que esperemos que ya le van a le, le van devolver el día 15, nosotros no que de, le devolver el día del marzo, nosotros que le, le, le devolver ahora. Y hay muchos compañeros que no hicieron la actualización porque no tenían un teléfono o porque estaban en, en, en Neuquén uh -huh. eh, trabajando, porque estaban en, en Mendoza. Entonces tenemos los compañeros que se han tenido que ir a, la, a trabajar allá y bueno, y han quedado con lo de mil pesos porque bueno, no se pudo hacer allá la actualización de datos. Sí. Y tuvieron conversaciones con con el gobierno, pudieron acercarse, pudieron hablar, entablar, a ver, primero contarles que ustedes tienen todo este inconveniente con los trabajadores para no perder, porque si no acreditan su su identidad, el mes que viene pierden todo. Así es, si, no, si ellos realmente piensan de tener error de típego, van a perder todos los compañeros. Si ellos realmente no se sientan, el gobierno a ver y a analizar todos los reclamos que tenemos, obvio que los compañeros van a perder lo único que tiene que son treinta y dos mil pesos uh -huh. nosotros les decimos a los compañeros que realmente los responsables de esta situación del hambre y de la miseria es el Estado, es el gobierno bochornoso y hambriador que nos sostiene a muchos vecinos sin nada, sin trabajo genuino porque nosotros realmente peleamos por trabajo genuino uh -huh. hasta acá ¿Sí? tenemos reuniones Reunión y queremos ya, que se levanten a los compañeros, queremos que todos los compañeros vuelvan a cobrar, y después lo actualizamos en el camino hasta el mes de marzo podemos actualizar a todos los compañeros. Uh -huh. Gabriela, ¿y por qué es que crees que pasó esto de empezar a controlar a, a los compañeros de esta manera, a los trabajadores? mire lo que, a nosotros nos controlan por tener un plan social, porque ellos no generan trabajo, nos controlan, nos aprietan porque somos lo que más necesitamos, somos lo, lo, lo, los compañeros, son las compañeras que realmente no tienen otra salida que un plan social. Este gobierno ajusta a las organizaciones sociales que tiene organizados a muchos desocupados, mostrándole que la necesidad y donde estamos hoy es responsable del Estado y del gobierno. Por eso nos ajusta a nosotros, por eso Hoy nos amenazan con las bajas de los compañeros, hoy nos persiguen, no nos meten preso por esta razón, porque los compañeros que están organizados están más allá que ellos, porque nosotros los tenemos los compañeros, y los compañeros escuchan y saben por qué están en la calle, no están porque queremos, están realmente peleando por su derecho. Mm. ¿Crees que eso se, esto se va a revertir? ¿Les prometieron a ustedes reincorporar el, el sueldo del 50% a quienes no pudieron dar su, su fe de vida? ¿Vos sentís que puede llegar a suceder eso? Nosotros queremos quizás lo levanten. Nosotros hoy, sí. yo supongo que a nivel nacional va a haber una reunión con que van a abrir las puertas, queremos que, que, lo, que los compañeros lleven todo el reclamo para que realmente lo levanten. No queremos sí. esperar más, queremos que los compañeros cobren el 50% que le falta y que lo levantan a los compañeros que no han podido validar su identidad, que uh -huh. algunos ya no cobraron nada. estuvo perseguido por tener una moto, una moto que vieja de porque no es lo único que arrastran los compañeros para poder sobrevivir. Claro, 32 mil pesos. Bueno, el primer punto es que estos estos compañeros que han perdido el 50% de este mes. No se han dado de baja el mes que viene, esa es la lucha, pero también estaba pensando si también dentro de la lucha es modificar este este monto de 32 mil pesos. Así es. Uh -huh. Otra, sea, tenemos miles y miles de compañeros desocupados que están esperando para ingresar a un plan, uh -huh. porque no hay trabajo. ¿Cómo hacemos con la juventud? ¿Cómo sostenemos cómo los chicos? Si ellos hoy están en campaña electoral, no le importa nada, porque ellos mire lo que ellos generan tanto la pobreza que quieren, que quieren que todos sean pobres, para que cuando ellos cuando cada cuatro años levanten la mano y ellos le den un bocado de una migaja de lo que ellos les cobran. Mm. Y nosotros le decimos a los compañeros que charas a los monteros políticos, más ahora que están en campaña electoral, para que ellos se beneficien. Porque todos ellos se benefician, ellos, sus amigos, sus familias, y dejan a todos y nada, sin trabajo, ni en la miseria. Cada vez peor. Eso se agrava mucho más. Sí. Habían mencionado, eh, creo que fue el año pasado, desde el gobierno nacional, que la idea era salirse del potenciar trabajo para ir hacia un trabajo genuino, pero eso parece estar eh, un poco lejos, ¿no? Porque eh, ya tenemos 50% de, de descuento a muchos compañeros de, de ustedes, eh, 32 mil pesos es lo que están cobrando. ¿Cómo, cómo sería el proyecto? para poder avanzar hacia un trabajo genuino, si todavía no se puede solucionar esto, ¿no? Claro, mire lo que nosotros llevamos años presentando notas de que sí. no iban a dar eh, máquinas, proyectos, sí. que no iban a dar eh, eh, eh, las cosas para que los materiales, para que puedan trabajar, para que los compañeros, un horno para que los compañeros puedan hacer, elaborar un pan para los sí. merenderos, los comedores, no hay nada, nosotros sí hemos presentado proyectos, todos ¿no es lo que queremos trabajar, creo que queremos que los compañeros entren en trabajo genuino, ¿Sí? para que nosotros podamos ir a cada fábrica donde están los compañeros, para que los compañeros realmente sigan luchando ahí por un sueldo un, un, digno. Claro. Pero no, este gobierno no quiere que trabajen los compañeros, no quieren el trabajo, quieren generar pobreza, porque a ellos les favorece la pobreza, les favorece mucho, que hoy yo acabo de hablar con el, con el, con el, con el secretario, estoy acá en una reunión donde quedaron los compañeros, entonces yo, yo, yo le digo, ¿cómo hacen ustedes? ¿Saben lo que quiere el gobierno? que...? porque me decía, bueno, sí, pero ahora le están dando chapa, le están dando una lluvia. usted le parece digno eso? Que le den un anteojo y le sacan una foto, le den mil pesos y le sacan una foto, le den un ladrillo, y le sacan una foto. No le da vergüenza tener esa política con China, con mucha gente pobre. No le da vergüenza que esto han generado eso, que cada trabajador, cada familia que tiene que poner la cara. Para que le saque una foto, tendría que comprarse el anteojo, tendría que hacerse, construir su casa con el trabajo, mm. porque tiene las manos, por eso estamos, somos seres humanos, porque nosotros somos los que vamos a construir nuestra casa. No necesitamos, porque no, no, lo obligan, le obligan, lo obligan a los compañeros a hacer eso. Es vergonzoso. ¿no? Una compañera me decía, a mí me dieron un poco de leche, una caja de leche, con dos tiros de razón y sacaron fotos. Claro. Obvio que me da vergüenza. Claro. Obvio que me da vergüenza. Pero esta gente, si yo no lo hago, no me van a dar y mi hijo tienen hambre en mi casa. Mm, sí. ¿Cómo hacemos con eso? Sí, la verdad que si sí. Vos sabés, Gabriela, que no, no, tengo muchas preguntas para hacerte, pero nosotros tenemos horarios y justo ya me tengo que ir a la pausa, me está avisando producción. Porque tenía la duda esta de que, ¿por qué? Siento que evite por ir barrios de pie, eh, suelen tener por ir otro. Yo he hablado con ellos y quizás ellos reciben algunas otras. Eh, ayuda con respecto a maquinaria, que no no no es así a veces con el pueblo obrero. Siento eso, no sé si soy yo o quizás me estoy equivocado. Así es, mm. porque ellos hoy no están en la calle reclamando toda la baja que ellos también tienen. Todos los, ellos tienen muchos suspendidos, sí. pero no están reclamando, porque este gobierno le ha ofrecido, le ha prometido a todas estas organizaciones sociales que le van a dar maquinarias porque a nosotros nos van a dar de baja y van a cobrar menos y esa plata va a ir derivada a ellos. Eso le prometo. Por eso hoy no están mm. realmente movilizados, no están en la calle, no están protestando, están a favor del gobierno. Mm. Bueno, ojalá, ojalá no sea así, porque el día de mañana puede ser al revés y van a necesitar por ahí otros trabajadores y compañeros como ustedes para poder llevar adelante una una, una protesta. Ojalá que no sea... Ese es el motivo, ¿no? Eh, bueno, la verdad que te, te queremos agradecerte, Gabriela, por por tener este minuto con nosotros. Sé que estaban en asamblea. ¿Continúa entonces hoy el reclamo? ¿Van a tener otra jornada después del reclamo? Así es, así es. Después que habrá una reunión a nivel nacional, y bueno, sí. ahí van a tomar las medidas. Bien. Nosotros también acá en Tucumán lo vamos a reunir para ver qué medidas tomamos, cómo vamos a seguir. Ahora estamos acá, pidiendo al, al secretario que solucionen algo, teniendo en cuenta que también vienen las, las clases claro. que compren útiles escolares y le den a las organizaciones sociales, nosotros nos vamos a encargar de entregarle a cada familia un útil para que puedan los niños ir a la escuela. Bueno, Gabriela, vamos a ver si podemos estar en contacto con vos después. ¿eh? Te agradecemos la comunicación como siempre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.